Buen día, bienvenidos a una nueva edición de Al Día, el informativo de la televisión universitaria arrancando nuevamente una jornada eh, cargada de información de la Universidad Nacional de Misiones, muchas actividades porque ya se acerca fin de año, hay muchas, muchos talleres, muchos cursos, eh, actividades para el, el sector de los no docentes, así que vamos a estar compartiendo un poquito de todo eso en la jornada de hoy y también temas relacionados con eh, congresos eh, que se van a realizar. Eh, así que, bueno, temas variados, como siempre les proponemos desde aquí de la apuesta informativa de eh, la televisión universitaria. Si querés podés ingresar en transmedia.unam.do.ar, la página web donde eh, nos ves en vivo también a través de streaming. Eh, Recordad las redes sociales, también nos encontrás como Unam Transmedia. Así que todo listo para comenzar una nueva jornada informativa. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con todo. Estamos de regreso aquí en el informativo y vamos a hablar ahora de actividades del sector de los no docentes porque el mes de noviembre es el mes de los no docentes, así se está eh, instalando este mes y vamos a charlar sobre este tema porque hay muchas actividades, mucho movimiento eh, con respecto a este tema. Vamos a hablar con Paulina Núñez y con Cecilia Cabrera, ambas pertenecientes a la Secretaría de Acción Social del, eh, de la PUNAM, de la Asociación del Personal de No Docentes, aquí de la UNAM. Así que bueno, le damos la bienvenida a las chicas. Gracias. ¿Cómo están? Buen día, muchas gracias Florencia por la invitación. ¿Todo bien? Acá justamente visitándote para contarte justamente todo esto en el marco del no docente que estamos uh -huh. implementando en este mes de noviembre. Como sabrás, eh, el 26 de noviembre es el día del no docente. Esto, esto viene... Viene una historia atrás, eh, desde 1973, se crea ese día, se conmemora, se pone ese día como el Día del No Docente, justamente por la, eh, por la unión de las dos organizaciones que en ese momento había. Uh -huh. Se hizo ese congreso y se unificó la federación donde hasta hoy en día tenemos una sola eh, federación que nos representa a los trabajadores no docentes universitarios en, todo, en toda la Argentina. Uh -huh. Y bueno, el mes, claro, el mes de noviembre, el mes que se recuerda esto y ¿por qué todo el mes? Antes era el día. Claro, justamente eh, queremos instar ¿no? desde esta nueva eh, comisión, también que estamos trabajando, y pensamos eh, resaltar el, el, el trabajo ¿no? del no docente, eh, no solamente en un día, como siempre veníamos haciendo, sino resaltar en el que el mes sea. Uh -huh. sí. eh, en, este, en, este, en este mismo sentido, eh, siempre venimos con la fiesta tradicional, ¿sí? que voy a arrancar por ese lado. Eh, vamos a organizar la fiesta, se va a salir la fiesta el 27 de noviembre en el Salón Legislativo que queda por la Avenida Urquiza y Monseñor de Andrea, uh -huh. a partir de las 21 horas. Eh, para dichas fiestas estamos... Eh, para solventar esa fiesta estamos sacando un bono de colaboración eh, para todos los no docentes uh -huh. docentes para el que quiera colaborar eh, que sale 3 mil pesos eh, el descuento es por planilla en tres cuotas para el no docente y para el docente también puedes puede hacerlo uh -huh. por descuento eh, el bono es si vos compras el bono eh, eso te da pie a la entrada ya tenés la entrada gratis a la fiesta o sea que tenés dos, tenés dos posibilidades, por un lado la fiesta y por el otro lado los premios. Ajá. Los premios del bono son el primer premio 500 mil pesos, el segundo 300 mil y el tercer premio 200 mil pesos. Se va a sortear el 26 de noviembre eh, por la tombola nocturna tradicional. Ajá. Así que ese día 27 ya vamos a estar ahí sí, festejando sí. y... Con el regalo. Todos con, con lo, los ganadores, ¿sí? Con sí. Los, y esperemos que sean todos los ganadores. Sí. Paulina, eh, ¿cuál es la para el público que por ahí sí. no conoce mucho? Eh, ¿Cuál es la importancia de la figura del no docente dentro del ámbito universitario? Y sí, yo, para mí, como no docente también, ¿no? trabajando acá, eh, creo que nosotros somos la parte como la columna vertebral también de la organización de esta universidad, porque. Somos los que apoyamos, los que ayudamos, los que organizamos, los que estamos ahí en, en todo tipo de trabajo a, para, para, para brindarnos. Eh, eh, nosotros tenemos la base y el fin de nuestros, que son los estudiantes, ¿no es cierto? Después tenemos los docentes, que son la gente académica, y nosotros, nuestro trabajo, nuestro rol del no docente. El, el, el, el que ayuda, el que está, el que contiene, o sea, es... es cada vez mucho más amplio nuestro rol eh, de, del no docente. Y, y, y estamos ahí para, eh, en, no tenemos una sola, ¿cómo te puedo decir? Una sola tarea, grupa, una sí. sola tarea, sino que también tenemos la parte administrativa, la parte técnica, informática, la, la gente de mantenimiento, uh -huh. o sea que es, es variado y grande nuestro, sí. <risa> nuestro claustro. Eh, Cecilia, bueno, vos pertenecés dentro de la Secretaría de Acción Social a una, una subsecretaría Subsecretaría de Turismo y Deporte. Uh -huh. Sí, en el marco del mes no docentes queremos hacer unas jornadas deportivas donde los no docentes se puedan encontrar uh -huh. sí, juntar, festejar también bueno, entonces el 12 de noviembre vamos a hacer un encuentro de futsal para todos los compañeros que se quieran inscribir uh -huh. ¿sí? eh, que formen su lista, que participen nosotros vamos a ir recibiendo las listas a través de los delegados, ¿sí? que acá es muy importante que el delegado esté presente, que también que insista a los compañeros de participar, que convoque, ¿sí? y vamos a recibir las listas, eso es para el 12 de noviembre futsal, y el 19 de noviembre vamos a tener voleibol mixto, también con la misma modalidad de inscripción, ¿sí? a través de los delegados. Eh, bueno, se invita a todos los compañeros a participar, ¿sí? va a ser un punto de encuentro y de, de diversión y de esparcimiento de, uh -huh. de poder eh, juntarse y bueno disfrutar de, un linda, de una linda jornada. ¿sí? Uh -huh. eh, nosotros esta semana vamos a estar eh, informando el lugar donde se va a realizar el encuentro y los horarios. Uh -huh. ¿sí? eh, dentro de también del, del mes no docente vamos a tener una un té bingo uh -huh. que se va a hacer el 25 de noviembre donde se le va a agasajar sobre todo a los jubilados no docentes sí que fueron parte importante de lo que tenemos ahora como no docente y bueno se va a realizar el 25 de noviembre en el horario de 17 a 20, 30 horas ¿sí? y bueno también lo mismo que los delegados inviten, o sea la comisión también está invitando los compañeros eh, que tengan Familiares o conocidos no docentes jubilados que se puedan integrar y, bueno, uh -huh. ese sábado, ese viernes a la tarde tener un, un lindo encuentro. Sí, sí. Eh, con respecto al turismo, se está dando mucha importancia a la actividad, ¿no? De últimamente y con los impulsos, de, con el impulso de, de estos talleres y de demás, eh, ¿cómo se pone de relieve, ¿no? Eh, nosotros en turismo lo que tenemos es un convenio con FATUM uh -huh. para el uso de los hoteles que hasta ahora tenemos disponible tres hoteles que se hacen las reservas a través del gremio. Del, eh, tenemos la página recepción.posadas.apunam.net.ar. Ahí se hacen los pedidos para utilizar. Eh, se, ¿Los hoteles están disponibles feriados largos? Y en vacaciones. Uh -huh. ¿sí? Por eso hay que ir pidiendo con tiempo para poder reservar. Claro, ¿sí? porque no es solamente la UNAM, sino ¿sí? de, todo de el toda sistema la universitaria sí, a nivel de nacional. De toda a nivel nacional. ¿sí? ¿sí? mucha gente la que pide, ¿no? Sí, tenemos en Villa Jardino, Córdoba, uh -huh. en Calamuchita y en de la Parque la Costa. Uh -huh. Sí, Partido de la Costa, perdón. Partido de la Costa, ahí tenemos otro hotel. Uh -huh. ¿sí? Así que hay tres disponibles para los que los no docentes, los compañeros que quieran viajar. Me ¿sí? imagino que hasta altura ya habrán pedidos para, para este año o para los 2023, Sí, sí, sí, sí hay mucha, mucha convocatoria, sí. muchos que están interesados, así que están haciendo las consultas. ¿sí? Y lo bueno también es que se puede abonar en cuotas, se pueden hacer los pagos, ¿sí? Y bueno, que eso es un muy importante sí, también. Tener a veces es nuestro, ¿no? Claro, sí. es el no docente, uh -huh. así que está, está bueno ese punto de encuentro como uh -huh. para conocer también lo que, donde está nuestra, nuestros aportes, porque dentro de la asociación de Apunal se aporta a Fatun y bueno, claro. Fatun lo que hace es eso, eh, justamente los hoteles estos que también son hoteles totalmente equipados uh -huh. con, con todos los servicios, uh -huh. así que es una buena oportunidad para que la docenta pueda a, uh -huh. ir a, a visitar y conocer también dónde están sus aportes sobre todo, claro. ¿no es cierto? Bueno, chicas, les agradezco un montón y, bueno, recuerden fecha, si quieren, para fijar. Sobre todo lo que quiero que recalcar es el tema de la que vamos a pasar la mayor información en nuestras redes sociales, en el Facebook, en Instagram. Nos encontramos como Apunam. Apunam. Apunam, comisiones, comisiones, es para Instagram, Sí y Apunam solo en el Facebook. Bien, perfecto. Eh, bueno, invitarlos a todos a participar el 12 y el 19 de noviembre con las jornadas deportivas y bueno, el premio se va a estar entregando en la noche de la fiesta del 27 de noviembre, Ajá. ahí se le va a premiar a, al ganador, sí, de estas jornadas. Y con respecto a los bonos, eh, decirles que, que el que está interesado, el que quiere comprar los bonos, eh, los delegados tienen o si no, que se comuniquen directamente con la Secretaría de, de Acción Social yeah. o nosotras dos, que tenemos los bonos disponibles, así que... Hay, hay bonos disponibles, le invitamos a todos los compañeros no docentes eh, a participar, a, a, a festejar nuestros días y también quiero recalcar que el, que el bono, eh, ese bono, esa entrada, eh, no es solamente para el no docente afiliado, eh, también es para el no docente, el compañero, el trabajador eh, que, que, que comparte con nosotros, ya sea el que no es afiliado y el que es contratado ah, también, es porque somos todos trabajadores en realidad, no docentes, así que la invitación es justamente para todos. Para todos. Bueno, así es. Muchas gracias, chicas, y bueno, muchos éxitos en esta gestión. Bueno, muchas gracias. No, gracias por, vos por invitación. la invitación. Bueno, compartimos una pequeña pausa y ya venimos con más aquí en Alguien. Bueno, continuamos aquí en el informativo al día y vamos a charlar ahora con la Magister Lucía Fretes, ella es del, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Y vamos a tratar un tema muy sensible y eh, complicado al mismo tiempo de abordar sobre todo y sobre todo en los medios de comunicación porque generalmente hay, hay mucha desinformación sobre el tema, no se sabe cómo tratar eh, y para eso vamos a, a charlar con, con Lucía acerca de los casos de suicidio que se dan eh, sobre todo en la población eh, joven, de adolescentes eh, y bueno, la tenemos a ella para hablar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Eh, bien, bueno, preocupada porque ahí digamos, existe esta temática que es bastante sensible, que atañe a toda la población en general, que tiene que ver con eh, los casos de suicidio y de autolesiones. Digamos, hay como un paso previo eh, y se da mucho en los adolescentes y desde los 10 hasta los 19 años es la segunda causa de muerte en Misiones. Entonces viendo como, como analistas sociales empezamos a trabajar la temática, viendo cuáles eran digamos, los factores que podíamos potenciar de protección y qué podíamos hacer desde la universidad para, digamos, como para tratar de que se sepa cuáles son los canales para ayudar a los jóvenes que están en estas situaciones. Entonces, bueno, esto nos lleva a presentar dos proyectos de extensión y a trabajarlos tanto en Comunidad Occidental como en los grupos originarios, ya que, bueno, estamos en, desde el Departamento de Antropología, sí. nos, nos compete. Uh -huh. eh, ¿Cómo se da el abordaje en la misma facultad, en la universidad? Y hay, ¿Hay un tratamiento o a eso se quiere sí. aspirar ¿no? para seguir abordando de, de mejor manera? Nosotros lastimosamente tuvimos varios casos que nos tocaron nos tocaron cercanamente, incluso al canal, digamos, sí. gente muy conocida. Eh, lo que se hizo fue hacer una, un convenio con salud mental y empezar a trabajar como eh, talleres y espacios de discusión de salud mental. Eso dentro de la universidad. Ahora la universidad por fuera, hacia la población, era como una deuda pendiente entonces lo que hicimos nosotros es agarrar el equipo que tenemos de, de investigación junto con nuevos colegas porque para una temática tan eh, compleja se necesita un abordaje interdisciplinario entonces trabajamos con psicólogos que hemos incorporado que trabajan en el sector de educación o que son especialistas en adolescentes eh, trabajadoras sociales que están en los equipos de acompañamiento escolar y que nos, van a, que nos articulan, digamos, tengo una colega que está justamente co-dirigiendo este proyecto. Eh, entonces, bueno, trabajarlo en forma interdisciplinaria con colegas que estén ya de, con la problemática en, en el campo, en las calles, en las escuelas y articular con la universidad. Entonces, de esa manera nosotros podemos potenciar el trabajo que ya están en los sectores de la sociedad civil y lo que nosotros podemos hacer. Nuestro primer paso va a ser trabajar con familias y con los equipos de orientación escolar eh, para darles las herramientas que puedan fortalecer vínculos, la detección previa, no todos los que se van a, digamos que van a cometer ese acto lo anuncian, la mayoría eh, directamente lo hace, pero sí hay como elementos a ver para buscar ayuda y darle a los colegios herramientas que puedan potenciarse en el tiempo, esté o no esté la universidad. Uh -huh. Entonces, bueno, eso sería lo que estamos intentando ahora y que ya tenemos toda una planificación para el 2023, comenzando con 18 colegios de la zona periférica de, de Posadas, donde vamos a estar justamente capacitando tanto a familias, trabajando con familias principalmente, y a los equipos de orientación escolar. Uh -huh. Esto se quiere instalar como un proyecto de extensión, sería como... Exactamente, mm -hmm. está previsto, está aprobado ya desde Ajá. educación como para que tengamos el acceso a los colegios, eh, está presentado en la universidad, así que eh, esperamos justamente poder hacer ese aporte de todo el conocimiento que tenemos, volcarlo a la sociedad. Mm -hmm. ¿Hay algún factor o factores digo, a nivel social que, ha, que hayan incrementado estos casos o, o, o se viene dando de manera continua de la misma manera? No, hay, digamos, eh, si bien no es un fenómeno nuevo, uh -huh. el contexto de pandemia, la, la, la ruptura con los vínculos, el aislamiento y por ahí, la idea de que la muerte es algo más cercano creo que potenció de alguna manera ciertos casos. Ahora el, el suicidio en adolescentes es algo multicausal, tiene que ver con los vínculos, con los sentimientos, con la idea del amor romántico, con los problemas en, en, en, digamos, en el ámbito doméstico que no se pueden resolver, hay digamos casos de abuso, cuestiones familiares, eh, pobreza y de alguna manera está esta idea de que... Eh, va a seguir pasando y no hay una proyección a futuro, que es lo que uno intenta también con los talleres, es trabajar justamente proyectos de vida uh -huh. y mostrar que hay otras opciones. Uh -huh. eh, también hay una cuestión que tiene que ver con los lugares pequeños, son los grupos pequeños, donde hay un caso de suicidio, potencia, digamos, la posibilidad en los grupos de pares. Entonces también ahí hay que trabajar justamente el, el post-suicidio, con las familias y con los conocidos como para que no haya un efecto rebote. Uh -huh. Se vio en San José el año pasado, hubieron tres casos similares y en muy, poco, en muy corto tiempo, digamos. Y hay, y hay un montón de casos que no se conocen, no se hacen conocer y preocupan. Así uh -huh. que bueno, para eso estamos acá trabajando. Uh -huh. Algo que preocupa también y eh, mucho es el tratamiento ¿no? del abordaje desde los medios de comunicación. Eh, hay mucha desinformación, no, no saber cómo tratar, qué palabras utilizar. eso ¿Hay algún protocolo digo en la provincia? Nosotros tenemos una ley de prevención nacional uh -huh. eh, a la cual adherimos como provincia y tenemos un protocolo que se puede descargar de internet. Es muy eh, fácil eh, de corta lectura. Que por ahí sí, nos da algunos tips de cómo de cómo abordarlo, podrían eh, descargar incluso los colegios y todo lo que hay, es por ahí desinformación de dónde buscar eh, y, y cómo hacer, porque te tenemos la, la normativa, pero no se la está utilizando. Eh, de todas maneras, como te digo, eh, es se evita el tema en general, sí. es como que no se le da visibilidad. Ahora, por ejemplo, tuvimos un intento de suicidio de una persona adulta en una torre, estuvo como dos horas, que bueno, gracias a la, a la participación de bomberos y demás lograron desarticular, pero también son, son eh, situaciones extremos y hay por un, un, digamos hay una incidencia mayor en varones, hay un montón de cosas que no se saben. Y eh, claro, los medios, si, si nosotros empezamos a darle visibilidad, lo podemos, lo podemos poner en agenda, el tema es cómo Claro, es, para no, no generar también el efecto de replicar los casos, Exactamente. ¿no? Exactamente. Pero bueno, hay un equilibrio que habría que, que uh -huh. ir soltando. Uh -huh. Y en, en la universidad, digo, este tema, eh, ¿se aborda en las cátedras, en, la, en, en los grupos? Eh, y se sí, el, lastimosamente se toca después de casos. Claro, eh, sí, es lamentablemente. Eh, ¿no? complejo. Uh -huh. eh, pero sí, es, es necesario, incluso aunque no sea una cátedra al, al, del tema, si fueron claro. compañeros y demás, es importante hacer una suerte de duelo colectivo. Uh -huh. Siempre... Eh, estos casos generan un montón de, de, de decisiones y de cambios en la forma de vida y no afectan solo a la, a la familia pequeña sino a todo el grupo vincular con lo cual uno decide eh, tomar decisiones drásticas asumir su sexualidad hay un montón de sí, cosas que, sí, que, que, que aparecen con, con la muerte sí. y más con la decisión de, de, de morir entonces, eh, sí, yo creo que se debería abordar no hay materias específicas, pero sí se, tra se trabaja tangencialmente desde varias cátedras. Una eh, que es el sem un seminario de quinto de antropología que doy yo, si trabajamos suicidio como, como parte de las temáticas. Uh -huh, uh -huh. Bueno, ya se está acercando el cierre de año. ¿Cómo están con, con el tema de la organización también dentro de la facultad, de la, de la carrera? Incendiados, seguramente. <risa> <mía. risa> No, estamos, estamos trabajando todo lo que es el ingreso 2023, Ajá. se acaba de aprobar en la Facultad de Humanidades el calendario académico 2023, o sea, estamos como planificando a futuro y tratando de que esto cierre de la mejor manera, viendo las últimas mesas de examen, el cierre de las materias, pero bueno, con muchas expectativas. El 2023 va a tener un Congreso Nacional de Antropología de métodos cualitativos eh, en posadas, estamos trabajando jornadas específicas, o sea, hay mucho cierre y mucha planificación, con lo cual, bueno, un trabajo. Sí, bueno, Lucía, muchísimas gracias por venir a hablarnos sobre este tema que, bueno, hay que poner sobre la mesa de debate, como siempre decimos, y bueno, seguiremos hablando. Perfecto. Dale gracias. muchas gracias. Bueno, compartimos una nueva pausa aquí en el día. recordad que podés ingresar en las redes sociales y en la página transmedia.unam.gov.ar. Nos ves en vivo. Regreso aquí en el informativo y vamos a compartir ahora una nota, eh, ya la hemos compartido, pero eh, vamos a repasar porque se dio una situación complicada en el ámbito de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, casos de acoso, de abuso y nosotros estuvimos charlando con la psicóloga del área de derechos eh, eh, contra las violencias y todo lo que tiene que ver con la protección de derechos y esto nos decía... el motivo de esta entrevista que tiene que ver con eh, la denuncia de varios estudiantes de la Facultad de Humanidades eh, de haber sufrido acosos por diferentes eh, también estudiantes por parte de diferentes estudiantes de la, facultad de, de la misma facultad eh, bueno, nosotros empezamos a tomar conocimiento de la situación que se estaba generando en la facultad, de los reclamos que se estaban este, realizando a través de chats y que luego, bueno, finalmente se, se socializaron en una reunión y en una asamblea que se realizó el día viernes pasado en la Facultad de Humanidades, este, oportunidad en la cual este, desde el equipo técnico, la licenciada en trabajo social, la, eh, la licenciada Alejandra Petit y yo, nos acercamos al grupo de estudiantes para ofrecer nuestros servicios, para explicar cómo funciona este, y bueno y para poder así activar el dispositivo eh, de oficina de protección de derechos con el que nosotros contamos. Eh, y desde entonces bueno nos acercamos varias veces a las, eh, a las reuniones de estudiantes ya también a la asamblea ese mismo viernes. Eh, también entiendo, digamos, que desde el teléfono, contamos con un teléfono institucional desde el cual este, se escribió a una de las personas que suponemos que es una de las personas eh, acosadas, de las víctimas de acoso, pero bueno, no tenemos seguridad porque justamente eh, lo, que, lo que está sucediendo es que se mantiene la reserva, digamos, de, la, de los datos de las personas que sufrieron acoso. Eh, bueno, los estudiantes en esa misma oportunidad, ese mismo viernes, luego de que nosotros nos acercáramos a dialogar, también nos acercaron una nota firmada por muchos, por una gran cantidad de estudiantes, en el que, bueno, solicitan que la facultad este, tome acciones frente a esto. Eh, bueno, justamente lo que lo que nosotros estábamos haciendo era acercarnos para poder este, activar nuestra nuestro dispositivo institucional. Eh, el cual se activa con la, eh, digamos, necesariamente con una entrevista. Es decir, eh, este equipo profesional integrado por un abogado, una trabajadora social y una psicóloga, que en este caso soy yo, eh, responde a la solicitud de personas, digamos, de distintos claustros, de todos los claustros, tanto estudiantil como docente y administrativo eh, eh, y mantenimiento, eh, por situaciones, cualquier situación eh, de violencia, de cualquier, en cualquiera de sus formas ¿no? de presentación, este, para poder escuchar a la persona en una entrevista, digamos, es una escucha profesional y formal, nosotros tenemos un encuadre de trabajo profesional, digamos, eh, y podemos partir, digamos, luego de ofrecer un, un espacio de encuentro eh, que puede ser físico, real dentro de la facultad o puede ser también virtual eh, para realizar la entrevista profesional, es ahí el momento en el que esto se activa. En esta instancia de pensar bueno qué acciones están dispuestas a asumir es fundamental que cuenten con toda la información, no solo de lo que pueden hacer sino de las derivaciones que, por ejemplo, una denuncia tendría. Porque luego viene un proceso que, que es eh, bastante que tiene sus complicaciones y que tiene su nivel de sobrecarga para la víctima, que es el, bueno, que todas las implicancias que tiene el proceso judicial. Por eso es importante, digamos, esta instancia de entrevista, para cualquier dispositivo, digamos, en el que la persona cuente con toda la información y sepa, digamos, con toda la información que necesita para poder eh, decidir si quiere hacer una denuncia y en qué momento la quiere hacer, porque los tiempos son singulares. La premisa de esta oficina es la singularidad de las personas. No todas reaccionan de la misma manera. No todas tienen las mismas eh, disposiciones psíquicas en el mismo momento. Hay personas que están más afectadas que otras. Eh, hay personas que tienen como más, eh, más fuerza en ese momento como para, para sostener un proceso jurídico o judicial. Y hay personas que requieren un poco más de acompañamiento. Entonces. Para nosotros la premisa es primero la palabra de la víctima en ese contexto, en ese contexto formal de entrevista que además tiene la característica de ser confidencial. Eh, la prioridad para nosotros es eh, lo que la persona experimenta y, la, y las decisiones y disposiciones afectivas, psíquicas de la persona eh, respecto de lo que decida y acompañar en lo que la persona decide. O sea, la, la primera y la última palabra la tiene... El usuario de nuestro, la persona usuaria de nuestros servicios, la víctima. Por eso, desde el principio hasta el final, eh, la activación del, de, la, de, la, de nuestras acciones como Oficina de Protección de Derechos y Abordaje de las Violencias depende de una, eh, de una entrevista, de una conversación confidencial en la que nosotros podamos escuchar. O sea, nuestro insumo fundamental es la escucha, la escucha de la víctima. Sin eso no podemos hacer nada, digamos. La oficina no se activa, eh, lo importante me parece que en este, respecto de esta cuestión es que las personas sepan que concurrir a una entrevista con nosotros no implica necesariamente tomar una decisión eh, definitivamente, sino eh, simplemente conocernos, conocer la situación, que la persona cuente con toda la información, pero que tome todo el tiempo que necesita para poder tomar una decisión. En este caso en particular, digamos, no sabemos quiénes son... Eh, eh, pero sí, digamos, eh, estamos, eh, digamos, nos hemos puesto a disposición reiteradas oportunidades y además eh, también nos ponemos a disposición de que eh, las personas afectadas nos muestren las pruebas de lo que tienen para que nosotros podamos acompañar un grupo de Estamos aquí en el informativo al día y vamos a hablar ahora de la salud de los pueblos, un movimiento desde la agroecología y sobre este tema eh, van a haber van a paneles, van a ver talleres, charlas eh, y en la ocasión eh, lo hemos convocado a Gerardo Segovia, eh, que es referente de este movimiento agroecológico y vamos a charlar con él sobre qué se trata y sobre qué se va a tratar este, este encuentro. Gerardo, buen día. Buen día, ¿cómo les va? Y a toda la audiencia de UNAM Transmedia. Bueno, el, el encuentro eh, del 32, eh, eh, la ICRIMPO, 32 años del Movimiento Nacional de ya se realizó en la, en la ciudad de Chaco, eh, ahora en Puerto Tirol, el viernes, sábado y domingo, estamos recién llegados de... de de compartir tres días, eh, la verdad es que nosotros decimos eh, pensando la salud desde la salud, por eso es que eh, el tema de la, de la convocatoria fue, el, como fue el primer encuentro después de la pandemia, el volver a encontrarnos abrazando la salud de los ecosistemas, así que estuvieron más de 300 personas de 16 provincias del país reunidos en Puerto Tirol este año ¿no? uh -huh. Gerardo, ¿nos puedes recordar para contextualizar qué es la ICRIMPO qué, qué, qué objetivos tiene y, y cómo surge este movimiento Sí, este movimiento surge a comienzos en, en los años 90, uh -huh. el primer encuentro se realizó en Posadas eh, que fue eh, eh, a partir de la de un análisis crítico de la realidad sanitaria del país y de, de, de Latinoamérica. A partir de eso se juntaron 25 mujeres eh, relacionadas a la Iglesia Católica en, en ese momento a pensar eh, otras maneras de, de trabajar la salud porque se veía que el sistema de salud, eh, solamente pensando en lo biomédico y también el tema de la alimentación, que solamente era a través de las cajas, uh -huh. no, no, era el, el, no daban los resultados que tenían que dar. Y a partir de eso, año tras año, se realiza un encuentro que después se va a, a, ampliando, como, por eso se llamaba también comunidades religiosas insertas en medios populares que trabajaban en salud, se llamaba CRIMPO, uh -huh. y a partir de, de la incorporación de personas no religiosas, se fue convirtiendo en un movimiento eh, digamos, de con diversas expresiones desde lo religioso, político, cultural, eh, eh, social, por eso es un movimiento social que trabaja la salud, desde la salud y la salud de los ecosistemas. Por eso es que el tema de la alimentación, la alimentación sana, segura y soberana es uno de los ejes la agroecología es otro eje, otro eje son todas las prácticas que están en manos del pueblo y que, que este espacio da para compartir. Por eso es que hay eh, este movimiento, eh, ya es uno de los pocos movimientos nacionales que tienen tanta trayectoria en el país, ¿no? Uh -huh. Son 32 años de donde se comparte prácticas, este, este año se compartieron eh, casi 40 talleres, uh -huh. ¿no?, y año tras año se van haciendo de lo más diverso que habla de la salud, ¿no? No desde solamente los talleres hablando de enfermedad acá, no se habló de hipertensión, nos habló de diabetes, sino que cómo hacemos entre todos para no tener hipertensión, para no tener diabetes, para no tener problemas de salud mental en este tiempo tan complejo que vive la humanidad, ¿no? Sí. Eh, dentro de esa diversidad de temas, eh, ¿cuáles fueron algunos de los ejes, por ejemplo, de estos últimos encuentros que, que tuvieron? Sí, eh, el, el, dentro del contexto del lema del encuentro, uh -huh. eh, eh, el tema fue la salud de los ecosistemas. Y hubo un panel el día viernes que se trata de realidades y es en la realidad de los territorios. ¿Es posible la salud de los ecosistemas? Y ahí se hablaba de los desafíos de los pueblos. Y ahí estuvieron la presidenta de la, de la Asociación de Médicos Generalistas del, del Gran Buenos Aires, Cilte Altamirano, estuvo también eh, una investigadora médica que trabaja todo el tema del impacto de los agrotóxicos en la provincia del Chaco, ella es de la Fundación Ramón Carrillo, también estuvo Marco Filar, de un referente en la soberanía alimentaria de la Red de Cátedras Libres, donde también está la UNAM ¿no? como parte de esta red de cátedras libres en el país, que es a través de las universidades, y también hablaron dos referentes de los pueblos originarios, Juanita González, el echureté, como le dicen, eh, como la, la se llama en su nombre espiritual, y Ángela Romano, una, eh, una referente de los pueblos calchaquíes, también compartieron esa... Eh, realidad y la verdad es que eh, está muy compleja, el, el modelo extractivista de la vida es muy, cada vez es más amenazante. ¿no? Eso fue, eh, la verdad es que un panel muy interesante con referentes nacionales y de sus provincias, pero no solamente en el Laicrimpo trabajamos el tema de las realidades dolorosas, sino también de las propuestas. Eh, transformadoras y entonces el, los viernes siempre hacemos como el, el día de eh, diagnóstico ¿Cómo, ¿cómo se puede sumar la gente interesada? no sé si nos estás escuchando Gerardo parece que se cortó la comunicación ¿no? bueno eh, la idea era charlar un poco acerca de este movimiento que apunta a lo agroecológico y, y la vida sustentable eh, y está en estrecha relación con lo que veníamos hablando durante la semana pasada de los, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sustentable a nivel mundial que establece la ONU y queríamos también tocar este tema, así que bueno, ahí la charla con Gerardo Segovia entonces. Vamos a compartir una, charla, una pausa y ya volvemos. Estamos llegando al cierre del día de la edición de hoy y vamos a repasar un poquito las redes sociales donde nos podés encontrar, encontrar todos los contenidos de la televisión universitaria en el Instagram. Nos encontrás como UNAM Transmedia, ahí tenés todos los contenidos día por día, lo que vamos realizando, eh, las notas que vamos generando aquí desde la televisión y también tenés el canal de YouTube donde están los programas, los informativos para revivir, para verlos nuevamente Por supuesto la página como siempre te estamos recordando transmedia.unam.edu.ar eh, Nos ves una pestaña TV en vivo y ahí estás con todo lo, lo que va sucediendo en vivo a través de streaming. Nos ves en este espacio informativo, también el programa deportivo que, que está también eh, desarrollándose y otros contenidos de la televisión universitaria. ¿Qué más? Me estoy olvidando de los canales de cable de aire donde salen los contenidos también de TUM. Eh, canal 4 Posadas, Canal 4 El Dorado. <coughs> Cable eh, tenés somos Misiones, eh, Giga Red, eh, Ca Canal 12 también. Estamos en todos lados eh, para que nos puedas ver, nos puedas seguir eh, y te puedas sumar a la comunidad informativa de la televisión universitaria. Nosotros nos reencontramos mañana, que tengan una excelente tarde, cuídense mucho y nos vemos. Chao, chao.